Hola mi nombre es Raúl de iPhone Digital. Hoy voy a explicaros cómo podemos actualizar iOS 10 Beta 1 en nuestro iPhone. Muy importante, este tutorial es para desarrolladores. Si eres una persona que tienes que hacerlo a través de la beta pública eh, hay un post que te dejaré en la descripción del vídeo para que puedas hacerlo a través de, de la beta pública. Lo primero tenemos que hacer clic en resumen eh, recomiendo, muy importante, que, hayáis, que hagáis una copia de seguridad de vuestro dispositivo porque luego si quieres volver a, a iOS 9, pues si hubiese problemas de compatibilidad. Como veis aquí yo a las 5 aproximadamente ya he hecho una copia de seguridad de mi iOS 9 en un iPhone 6. Para aquellos que ya hayan intentado actualizar iOS 10 Beta 1 y les haya salido el error 14, tienen que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, el Xcode que tienen instalado en el Mac debe ser la versión 8 y otra opción que puedes hacer para solucionarlo y no tener que actualizar tu Xcode es actualizar tu Mac a macOS Sierra 10.12 de esta forma evitaremos que nos salga el error 14 primero tenemos que descargar el archivo IPSW que está también en, en el artículo, en el post que está en la descripción del, del vídeo una vez que lo tenemos descargado en nuestro ordenador PC o Mac tenemos que hacer clic en el botón actualizar pero mantenemos apretado la tecla alt si estamos en un Mac o la tecla mayúscula si estamos en Windows vale ahora lo que tengo que buscar es el archivo IPSW en mi caso lo tengo aquí en una carpeta ya descargado lo selecciono le doy aquí a abrir y le damos a dar actualizar pues ese es el proceso que tienes que hacer para actualizar iOS 10 en tu iPhone o iPad. Si te ha gustado el vídeo deja likes, suscríbete al canal y si tienes alguna duda o pregunta deja un comentario. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!